Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, chicos, y hoy tenemos desafío cristalino para el nuevo ¿no? eh, Panzer07RH hace 23 minutos, está muah, fresquito, recién salido del horno esta pizza, así que, eh, nada, tenemos una bella, bella maratón que vamos a estar viendo el, el, el videito ya mismo, y... Comienza el viernes 21 de mayo, eh, hoy es miércoles, ¿no? Sí, sí, estoy más perdido que un mono en la ciudad. Eh, 19, sí, 20, 21, sí, en dos días comienza y finaliza el 31. 10 días tienen entonces para poder cazar al fantasma. Vamos a ver el videito que nos da la gente de World Gaming en su página oficial of the game. ¿Cómo estoy con el inglés, papu? Che, antes de todo, quería agradecerles a todos los que se han preocupado por el tema de mi ojo Ya estoy recuperado al 96,95% me falta un poquito, pero hoy tengo fulvito de vuelta Así que gracias a los que se han preocupado por eso Vamos a ver el video ¿Para qué dijo? ¿Cuánto falta para que llegue nuestra presa? Esperaremos todo lo que haga falta Tú debes haber casado por todas partes ¿Conseguiste todos los trofeos? Para nada cuando era niño, vi una bestia con piel de cristal. Pero solo una vez. La llaman Camp Panzer 07 RH. Vive en los picos montañosos. Tiene una guarida genial allí. No es una bestia fácil de rastrear. Aunque la encontraran, es una bestia incluso más difícil de tomar. Es más rápida que una bala. Si oyen su rugido, levanten la guardia. Durante la lucha es incluso más ágil. Cada disparo da en el objetivo. Ah, este cierre retícula de coso. ¿De cuánto decía? Sácame esto. Más no ágil. Veo. Cada disparo da en el 1. objetivo. 1.5 menos 9 grados de depresión. Ah, este depredador les saltará encima antes de que puedan disparar. ...y los devorará mientras ustedes recargan. Para arrinconar a esta bestia... ...traten de cumplir su objetivo del 21 al 31 de mayo... ...usando maestría o compromiso. Por completar cada una de las 10 etapas... ...recibirán valiosos trofeos... ...y se acercarán a la recompensa principal... Quienes completen todas las etapas, recibirán un trofeo único por el esfuerzo. Tomarán al depredador más rápido de estas montañas, el Camp Panzer 07 RH. Si son verdaderos cazadores y consiguen el objetivo en 10 días o menos, será incluso mejor... ¡Completen más misiones para recibir recompensas especiales! Si completan al menos ocho misiones, ganarán la segunda parte del trofeo. El diseño de la bestia montañosa. Por cierto, no miren, pero la bestia está justo detrás de ustedes. ¡Buena suerte en su cacería! Bueno, ya lo vieron, Camp Panzer 07RH. Eh, Bien, ese es el nombre del nuevo vehículo que Wargaming nos trae para que podamos hacer la maratón. Esta y vamos a ver qué nos dicen. Acepten el, des el desafío cristalino desde el viernes 21 de mayo a las 7 a las 9 de Central. Eh, un nuevo tanque mediano alemán, Premium de nivel 8 con un deslumbrante estilo 2 de cuarzo cristalino. Una bestia rara y peligrosa es más rápida que un rayo y sus disparos nunca fallan. Eh, acá el nunca no existe eh, Hay algo que llamar RNG Pero no es fácil acorralarla por... Pero si se despliegan sus habilidades y completan el desafío Podrán Añadir esta cazadora nata a su collection Y ganar muchas recompensas valiosas El desafío que tiene... Tiene, tiene dos capítulos, eh, me retrae Pero el desafío del cristalino tiene los siguientes dos capítulos Gema en bruto, ok? Eh, Gema en bruto que La verdad O sea... Eh, Raro, ¿no? O sea, siempre había. Bueno, pero está bien, está bien porque van a poner el tema del, del camuflaje y y la otra parte. Geman Bruto, otro capítulo 1 y Cristal Radiante, capítulo 2. Si desbloquean y completan el, las misiones el capítulo 2, ganarán más recompensas como el sorprender Estilo 2 de Burning Panza. Como diría nuestra querida Hitomi. Bueno, después. Eh, ya lo dijimos esto contenido. Conozca el nuevo campanzer eh, 7RH. ¿Qué podemos decir de este vehículo, ok? A ver, tier 8, mediano, dicen que tiene mucha movilidad quiero, quiero comprobarlo Quiero verlo, a ver si es tan real Como dicen eh, Daño promedio Daño medio 200 Esto bro, no sirve para nada ah, mentira, eh, como 200 bueno? Daño medio 200, en serio me está O sea que, si pega, puedes pegar un tiro de 160 Si el promedio Es el 200, el máximo cuánto tiene que ser y el mínimo cuánto ¿Por qué tampoco, bro? 200, pero ponéis 230, o que sea, 240. Penetración media 205. ¿Esto es BTR10? Penetración media 255. Está bueno, bien, eso. No es la mejor del mundo, pero. El punto de impacto 1350. Como el burrasque, ¿no? Anda por ahí. A ver, déjame ver algo. Pero sea máxima 65, joya. Quiero ver la potencia de motor. Ahora, ahora te digo si, si está bueno o no. Eh, daño medio, bueno, dijimos 200. Penetración 205, 255 con munición premium. Que es hit. Una hit de 255. Listo, bro. No penetra. Encima 870, lenta, bueno. <ríe> bueno. Dispersión de 0.35. Tiempo de apuntamiento de 1.5. Tiempo de recarga, 5 segundos. Ah, ah, ah, ah, ok. O sea que estos 5 se transforman en 4 segundos. Ah, está bien, bueno, bueno, bueno. Bueno, o sea, igualmente pensá que le tiraste un tiro a un tier 10, le sacaste 160. O 150. Y te ve, y te detecta, bueno. Sos repollo. Sí, sí, en 5 segundos más lo castigá, pero... Pero estás muertísimo, bro. Eh, munición, 80 Depresión de cañón, menos 9 Ángulo de elevación, 15 Resistencia, dijimos No creo que tenga mucho 115 de chasis frontal eh. O sea, te va a entrar todo, olvídate, no, ni hablar El tema es para que no te tiren explosivas ¿eh? O sea, que las explosivas no te penetren Pero te vas, te van a doler igual Alcance de visión, 390 Señal, 750 Camuflaje, 14% De movimiento, 10% Igual es bastante, eh Tiene bastante camo, ¿eh? Porque de entrada sin nada pelado, 10 con 77 y 14 con 36 No está mal um, Blindaje de chasis 115 75, 75 lateral, 25 trasero Torreta 80 late, frontal Entra todo, 60 lateral, 60 trasero Potencia motor 700 Acá dice el blindaje relativamente Pobre se compensa con buenas dinámicas La potencia específica es de 23 con 3 Potencia específica 23.3 Velocidad mm, de giro 55, gira rápido mm, eh, no, no está mal la movilidad Tampoco se el Lance en C, Pero si le pones un motorcito, un turbo Llega a los 25 Sí, la verdad es que va a andar rápido ¿eh? va, va a volar Pero... Sí, no sé su cañón de 90 milímetros tiene buena estabilización, un tiempo de recarga rápido y una alta cadencia de fuego. Que se complementen con un tiempo de apuntamiento increíblemente veloz. Sí, 1.5, eso es verdad. Eh, el Kampfpanzer 07 RH posee un excelente nivel de daño por minuto. 2.400 y puede disparar con eficacia de movimiento. Bueno, ahí está. Yo creo que tiene dos cuestiones que tienen que ser fundamentales. Yo no lo probé el vehículo, no sé qué onda. pero si, si tiene un buen auto apuntado, Por decirlo así Una buena estabilización en movimiento El vehículo puede que sirva y esté bien Ahora, si vos usás auto Y no le pegás ni a Dios Porque vas a tener que eh, eh, Yo estoy pensando en Tier 10 y Tier 9 va a tener que estar escapando toda la partida O, o no mostrarte porque con, con 115 blindaje Bueno, es lo que le pasa igualmente a los medianos de Tier 8 Tampoco estoy diciendo nada del otro mundo sin embargo, se afrique, sacrifica blindaje frontal y de torreta para tener mayor maniobrabilidad. Además, su penetración de blindaje y daño alfa no son los mejores, no. Es una presa fácil cuando está en una mala posición. Por lo que el Camp Panzer 07 RH rinde mejor cuando está en la primera y en la segunda línea de ataque. ¿O está en la primera línea? ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Cómo en la primera y segunda? En la segunda sí te banco pleno. Segunda línea seguro. En la primera contra Tier 9. No sé, bro. No me parece. Con flanqueo. No será fácil ajustarse su estilo de juego. No, yo no recomiendo que si sacan el tanque lo usen en primera línea, porque le van a entrar todo, se van a frustrar muy rápido. Sí, una segunda línea. Eh, y en la primera, sí, como flanqueo puede ser, pero una vez que el juego ya esté un poquito más decidido, o tenés que posicionarte bien como para pegar en, en los cruces, tal vez. Eh, cuando ves que tus pesados están... Eh, peleando mano a mano Ir a cazar a algún ligerito que ande por ahí eh, Tratar de pelearte con, Si te vas con otro, con algún mediano Pegar un par de tiros por ahí Y cuando la partida se esté definiendo un poquito más Ya sí empezar a, a moverte por los laterales O la parte trasera de los De los pesados Pero si te vas a primera línea y te ve un caza bolete. Te pega una grille 15 te Baja 900 un tiro Así que, ojo, no, no lo usan en primera línea Salvo que seas un jugador muy experimentado y juegues muy bien Che, la verdad, igualmente, es, está raro el tanque O sea, no digo que sea Ni lindo ni feo, pero raro seguro, boludo O sea, esa torreta de, de, de, de Viaje a las estrellas, boludo Bueno, capítulo 1, Geman Bruta, detalles generales La fu Fusiora La furiosa cacería de él Amenazante Panzer 7. Durará 10 días, como siempre Para este veloce mediano deberán cumplir Misiones por maestría, como siempre chicos Para aquellos que no sepan, tenés misiones por maestría o por compromiso Maestría la sacas rápido eh, Haciendo misiones muy difíciles Y por, como va cenando Con eh, Compromiso es sentar el culo en la silla Y darle, y darle, y darle, y darle, y sacar todas las misiones Que acá estaremos viendo Sí. Ves por maestría obtener al menos 705 750 puntos de experiencia Base en una batalla, se puede hacer, no es tan difícil Pero si no, de última, si no puedes, si te cuesta eh, Puedes hacer 3000 por compromiso Vas juntando, juntando, juntando y llegas La etapa 2, eh, 3200 Al menos 3200 puntos en una batalla Se puede hacer o, y posicionarte como uno de los tres mejores jugadores De tu equipo, según daño influido, se puede hacer, no es tan difícil Y si no, 5000 por compromiso Si no, te puede hacer una partidita de 3000 eh, Pero fíjate que solamente 9-10, ¿bien? Eh, una buena partidita, ya está eh, misiones por maestría 2 Posicionarte como el mejor jugador de tu equipo Según experiencia obtenida dos veces ves Con nivel 9 y 10 Si no tenés que juntar 9000 de experiencia Esto me encanta o lo Que le den la opción a los jugadores Que no son tan habilidosos eh, De poder hacerlo por compromiso Me encanta eh, Inflige al menos 4200 puntos de vida De daño cuatro veces Bueno ahí ya se empieza a complicar O sea se puede hacer Sí Pero ya no es lo mismo o sea, Se empieza a poner difícil Después de esta se va a poner más difícil eh, 28000 de experiencia Tener en la cantidad de batallas que quieras No importa vehículos de 6 a 10 y acá tenés que hacer eh, pues el mejor jugador de ambos equipos según daño infligido 9 veces en tier 9 y 10 o sea, en 9 veces es el mejor Obtener un total de 850 puntos de experiencia base 15 veces eh, y si no, juntar 30.000 de experiencia eh, 4.000 bueno, acá tenés que hacer 4.000 de daño 10 veces y 33.000 de daño por compromiso Y acá ya te van dando días premium No fui diciendo los premios Un día de cuenta premium Un turbo cargador Reservas, créditos, 300.000 créditos Esto no es la óptica, es la directiva eh, Directiva, tampoco es la barra Esta sí es la óptica 200.000 créditos experiencia eh, Reserva de experiencia libre 100.000 créditos Un día de cuenta premium Bueno, ok Y bueno, ahí así todo chicos 4.500, acá tenés que ser 850, 36.000, acá tenés que hacer eh, por 27 maestrías, 40.000, voy a pleno con los 40.000, déjame tranqui ahí, hago la vía, y 30 maestrías o 50.000, dejame los 50.000 que los saco en un par de partidas, no pasa nada. Y al final lo que vas a ganar es esto en total, digamos, ¿no? el cúmulo de lo que vas haciendo es 1.100.000 créditos, eh, el turbo, directivas, eh, barra y demás. Gana el imponente, impresionante estilo 2D. Cuarzo cristalino. Que ahí lo ven al tanque silio. Está muy... A ver la cosa. El camo este. del estilo no es camo. O la skin, mejor hecho. Está lindo, ¿no? Me gusta. Sí, igual es muy parecido a un par que hubo, hubo ya. Un poco de creatividad, brother. Es muy parecido a algunos que ya hubo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno. Capítulo 2, Cristal Radiante, exclusivo estilo 3D. Chapter 2, ahí arriba a la derecha. Eh, viernes 21 al lunes 31. Chicos, no me pongan en los comentarios cuando empieza, por favor, que se los dije lo primero que dije. Pues, che, ¿cuándo empieza andando? ¿Cuándo termina? Hay todos los trolls ahí abajo poniéndome. ¿Cuándo empieza andando? ¿Cuándo termina? Oh, me agarró un sueño. Bueno, eh, gracias chicos. Acá tienen lo que vamos a poder estar sacando, que es este vehículo. Ahí está peladito, ven sin... Bueno, no sé si este es el camo, no tengo nada para... Ah, no, este ya es el camo, sí, sí, sí. Creo, no estoy seguro. Pero bueno, eh, vehículo extraño por lo menos si los hay. Eh, así que si quieren hacerlo directamente ya saben. Comienza el 21, termina el 31. Y recuerden que por cada etapa que van haciendo les van descontando un 10% del precio de compra final. Bien, y se compra con dinero real, con plata... Con... Dólares, pesos, lo que tengas en tu país eh, Pensá que Si haces, por ejemplo, hasta la etapa 5 Porque no te alcanza el tiempo Porque tenés trabajo, familia, hijo, fútbol Y demás, bueno Haces hasta la mitad y tenés un 50% De descuento en el precio final ¿Cuánto va a valer? No tengo la más pálida idea, bro, así que no me pregunten a mí Les mando un beso gigante, cuídense Y los dejo acá con estas Imágenes para que disfruten De este vehiculillo, besos Tchau, tchau!